Pues en primer lugar pues van a agradecer a Dios Padre y Hijo Espíritu Santo pues Orado como pastor la Iglesia Nueva y Salenca en el de el Poder orar de Pericón Abajo Pues la verdad pues ya se acercó a la Iglesia pues, ya se la Iglesia pues, Bueno, quizás se han a pues y, pues y ahora ya coral, tiene que que los muros los columnas porque te las cagas ve que van a limpiar todo y después como de nueva construcción porque la iglesia años que no no van fundar como 16 años entonces ya hablamos ya, ya son oxidadas también y Quizás y también nos faltan muchas cosas también que habló, pues pues Chani, usted, Loni, a través de Dios, que fue, pues nuestro plan, pues es enterrarse, pues pues esperemos que Dios, como van a bendecir, como van a ayudar por esta construcción de la iglesia en Nueva Jerusalén. Así que, hermanos, hermanas que, que en Estados Unidos, quizás, ah, las hermanas en la iglesia sural Pericón, pues, que Dios que yo bendecir en Estados Unidos, pues, catalá apoye a que van a apoyar, porque siendo lo que cuando pues, tenemos derecho, porque somos familia en la iglesia. Ahora que está otra iglesia está afuera, o sé sea, que otra congregación, otra misión, pues, quizás también han escogido a través de este video. También se puede colaborar que seas un poquito de un granito de arena, pues quizás todo lo que es para y Geral, pues, y el que el que y pensar, pues porque que que es sembrar es y bendición también el que el que gracias que Dios pues el que más pues que que que Richard, hermano Mari, que está con cuidado un poco la cámara tú que la sacas y chanek, pues que lo pues ahí está hermano Pegrita de que yo yo me esconder Riviesco con y trasta y lo, pero es mejor que si tú sabes que es un trabajador fuertemente porque todo murió su conexión hacer. así que bendición también a a también en día, a Juan Chirumbo. Pues. Bueno, ahora Jesús pues, escuchan un poco, hermano Pedro, Quino, Luis, también, y, eh, que sal, pues. Bendición, hermanos, y, así que la verdad os contento, os agradecí, porque más a un pues. Eh, la verdad, pues, os, os contento. Y también como pastor, en pastor, en pues. Bueno. En quien las obras, en quien pues, yo creo que Dios nos va a bendecir una manera muy especial, porque la palabra de cubir. Cuando todo nuestro tiempo cae al Señor, Dios también nunca voy que abandonado. Que Dios mar su bendición, que fue porque todo lo que hacemos es son casas de Dios, casas de oración. Quien aquí pues dará al que van a adorar al Señor, así que, a amigos también, hay amigos, por Estados Unidos, y Dios quiso bendecirse a amigos, que están, más en Wach, pues, que eh, pues, Marcos Juárez, Hernández, pues, la verdad, pues, yo creo que muchos amigos, y también otros lugares, que pues, están, en que pues, también bendición, también. Esas, eh, Tomás, Graviel, Maynor y, a que esas muchas hermanas y que Dios que quiso bendecir de una manera especial y que oh, en Estados Unidos, Manuel de, de Chuflonquí, pues Dios que quiso bendecir también por parte de San Martín, pues Dios quiso bendecir también ya que con oh, oh, hermanos también ya es y a Shakrakri, pues hemos orado. Pues Dios quiso bendecir también. Y también a uh, los amigos, oral, pericón, que estás. Uh, que estás. Uh, y lo que es, ya, ya promes, pues también que, que Dios que coge, coge todo el agua. Ya que es el pues del mar, pues. Mario es amigo, Chibé también. Y lo que a tomar el video, pues. Gracias a Dios que este Mario también tiene amigos. A través de amigos también es la amistad vale la pena. Hay muchas veces que oh, es que la amistad, la amistad buena, porque trae bendición, hermanos. Así que pues Dios que yo de una manera especial. También mis estimados hermanos, quizás hay alguna que no entienda nuestro dialecto, nuestro idioma de Quiche. Pues les saludos en el nombre del Señor Jesucristo, que acá en Pericón, Chuaquenún, pues, en la iglesia Nueva Jerusalén Pentecostés, Roca de Poder, pues, quizás bien desde que ya la iglesia está terminada, y decir es que ya deshacemos, pues, y empezamos a construir de nuevamente es la construcción, pues, antes de de techos, de lámparas, ahora es nuestro plan, nuestra visión el trabajar, pues vamos a hacer de terraza, porque mucha necesidad tenemos, pues hay necesidad, no tenemos un baño, necesitas oficinas, necesitas dormitorios, por ese que el motivo es que vamos a arreglar de nuevamente, así que deseamos bendición sobre a cada uno que está viendo en diferentes lugares, porque a través de cámaras, nos nos veas diferentes lugares así que muchas bendiciones hermanos amigos católicos carismatos deseamos bendición sobre usted también que un día van a llegar en las cosas de Dios pues deseamos bendición sobre usted así que solo esas palabras y ánimo y adelante en la obra del Señor así que y ahora pues, voy a ir para el más y después voy a ir a el que un video para que los el cachal diferentes lugares bueno ya tenemos ya hoy día jueves ya llevamos cuatro días aquí pues ya se ha ya entre unos 15 días yo creo que ya está instalado todos los volumos eh, ya es otro día diferentes Así que, bendición, hermanos, y adelante. Vamos a seguir, si Dios nos va lo que nos va a seguir el católico. Si tú eres dioses, si nos en iglesias si no lo que Dios crea. Esas son mis palabras y lo que más nos va costumbre. Pues también llegará un día. Quiero que nos va a seguir porque no nos en el lugar, y nos va en la iglesia. Pero gracias a Dios, es que Dios no va a tomar. Ahora soy pastor, soy ministro de Dios. Y esas son mis palabras. Y adelante hermanos, bendición. Amén. Amén.